base de operaciones aquí tenemos la mochila nueva ¿eh? ¿Eh? hoy no, vamos a escapar al Monsen. aquí la tenemos la pequeña con la chaqueta de que aquí, azul y nos vamos a, a escapar, esta es la base de operaciones De ahora cogemos luego un camino que hay por allí ¿eh? que va al lado de la, de la riera, del río y, y nos va a llevar para el turó, pero hoy no, no haremos turó porque son las 5 y media de la tarde no no es plan de eso iremos con mucho hasta el embalse y allí nos daremos la vuelta ya está y bueno aquí tenemos la base de operaciones que llevamos de todo qué se lleva lleva frontal llevas esto lleva gafas de otro tipo lleva boots de otro tipo camiseta de otro tipo cafeína alcohol para ponerse las tiras nasales estas orejones o sea agua Sandwich. es la base de operaciones. La base de operaciones con esto montas. Yo lo que hago es cuando no tengo tiempo de, de montar antes de salir, voy a tener que hacer un recado y bueno, tenía que acercarme aquí a la zona del Monsen. Y aprovecho y ya entreno aquí porque se ha despejado, porque antes estaba lloviendo. Y lo que hago es eso: yo cargo todo, cargo todo, meto todo el viaje de todas las cosas que yo creo que ya tengo casi todo, está ya cargado de siempre, pero digamos un poco nuevo, no, pues la isotónica pues he hecho el, el bote de la isotónica las bambas, ¿ves? pues he hecho las bambas ¿eh? Eh, bueno, pues cargo un poco todo lo que veo yo, lo meto ahí, y espero que no se me olvide que siempre, a por si olvidar algo pero intento que no se me olvide y, y ya está, y luego ya cuando llego al lugar, ahí monto ya todo el tinglado monto ya pues venga lleno los cacharros de agua, le meto la isotónica lleno de agua, eh, la ropa pues lo mismo, pues ves pues eh, pantalón corto, qué camiseta, pues una camiseta un poco así que aunque la enganche, esta no, esta es la de Corzano, Corza 96, está por ahí, bueno, la de Corzano, ¿vale? Eh, corzano 96, canal en Youtube, mirarlo Y y bueno, pues me llevo esta que está aunque me la enganche, está da igual, es una baratera blanca, ¿vale? Y esto, aunque te la enganche te la cargue, no pasa nada. Esta no, porque ahí puedo cargármela, no quiero. No le tengo cariño a la camiseta, quiero que, que dure, ¿vale? Y ya está, veis, aquí tenemos manta térmica y todo, pero bueno, las condiciones no son tan malas como para ir con manta térmica. Y ya está. ¿Qué más? es decir, eso, el calcetine, mira, más orejones por aquí. Aprovecha que los tengo ya un poco envueltos. Y así está. Y con eso montamos todo el tinglado ¿eh? y, y ya digo, esto es Monsen puro, la falda del Monsen, la arrancada del Monsen y todo eso ya salvaje, salvaje venga, seguimos mochilita nueva, ya sabéis eh, ya le llevamos 30 kilómetros y lo que hagamos hoy, ¿vale? es lo que le damos, 30.050 positivos es lo que tenemos hecho con la mochila ¿vale? bueno, voy a andar un momento para explicarlo porque corriendo está un poco un poquito mal, bueno ya está, los software van bastante bien a 3,50 todo un pelín justos, porque tiene mucha boca a la parte de arriba, entonces tiende a abultar un poco de más, pero es verdad que son unos soflas que no son los de su marca. ¿vale? Y hasta esto lo recortaré un poco, porque trabajan un pelín más altos que la Raylight, entonces lo recortaré un poco de altos para que no me toque, porque a veces me toco y no es necesario, si te puedo ahorrar aunque sea 5 gramos, para que llevar esto más largo de lo que es, de lo que tiene que ser... Ya está, eh, va muy bien. aquí llevamos la mochila, la, la, la camisla, ¿cómo se dice? La chaqueta de membrana, la salomon, aquella bonatirras. Va de coña. Desde el otro día no se ha movido, no la ha llegado a usar y ahí se quedó y ahí va, ahí va, súper de muerte. Y ya está. Eh, ya digo, de momento va muy bien. Aquí llevo la cámara, aquí llevo pan suelto que tenía para simplemente llenar el estómago, porque tampoco es una sesión larga. Aquí vamos los orejones, pañuelos, el frontal, mini frontal, redondito. El principio no se nos va a hacer de noche, porque nos vamos a volver pronto. Vamos a usar la sesión de hoy como un calentamiento para la de mañana. Voy a hacer un entreno, tocaban en 30. Voy a hacer un entreno en el circuito pro de 30. Vamos a hacer un entreno, un entreno de unos 20, más o menos. Calculo 20, 21, 22. Y ya está, ahí va a ser como un calentamiento para mañana para mañana hay unos circuitos pro ya organizados, mañana hay mejor tiempo, y ya organizados, se hace una sesión exactamente donde toca, y a unos ritmos más ajustados, mejor, sin grabar, eh, más un poquito entrenando realmente, ¿vale? Y ya está, ahora vamos para arriba para como dirección Turo, pero no vamos a llegar, antes, pararemos antes en Santa Fe, ya está, ¿qué más decir de la mochila? Yo le he quitado, en vez de cogerla de aquí abajo, la cojo de aquí un poco más para arriba, me gusta más porque te deja el corte más suave, el corte aquí para atarse más al cuerpo. Esta se lo he subido, que estaba aquí, se lo he subido uno más. Y este momento va bien aquí. Si lo pusiera abajo yo creo que me quedarían como muy bailones los, los soflas. Yo creo que este tiene que ir aquí arriba, creo que es como va bien. Pastillas de cafeína aquí, aquí no llevo nada, las llaves las llevo en un bolsillo aquí detrás del pantalón, que tiene cremallera. Y ya está. Es que no lleva mucha cosa, para 20 kilómetros... Tampoco va a llevar mucha cosa Y qué más Y ya está Y estamos Volviendo al trail en mixto ¿eh? No volviendo al trail 100% De todos los días Al final me quedo repartiendo Bici con trail vale Y ya está Y estamos volviendo Pues eso, la semana pasada 60 kilómetros 2000 y algo positivo me parece Y... Y esta semana, pues, unos 90, si fuera bien unos 100, 110, algo así. Pero siempre volvemos a esa cantidad, porque yo en su momento ya estuve. Si una persona nunca ha estado en esa distancia semanal, no podéis ir directamente. ¿vale? Solo cuando ya lo hacías de antes. Simplemente hemos estado más con la bici, pues ahora volvemos al trail, ¿no? Un poquito más. Y ya está. Aquí vamos, subida Un poquito así tendida. A ver. No lo veo la inclinación, pero... Pero cansa, cansa. Venga. ¿Veis los mosquitos? Miles de millones de mosquitos. Bueno, vamos a chafardear aquí. Ya que nunca... Siempre voy un poco perfeina, ¿no? Vamos a chafardear un poco esta casa. que tenemos aquí? Mirad cómo tenemos la cima. Bueno, no es la cima aquella exactamente, pero bueno, la aproximación un poco. Ya está toda llena de nubes, como siempre. Bueno, vamos a ver esta casita. Un poco alrededor, rápido. Tengo que andar rápido, si no los mosquitos me comen, ¿sabéis? A ver... Nunca he estado aquí, la verdad. Hostia, pues... No quiero meter mucho, que hay zarzas. Buah, aquí se mete la gente. Ahí hay como una habitación ahí dentro. Venga. Ah, ya me ha picado la ortiga. Ya me ha repasado la ortiga a la rodilla. ¡Qué gracia! Venga. aquí Hay que cantar con ojo. Que la naturaleza se defiende. Venga. Un cristal queda ahí. Bueno. Me vienen todos los bichos. Todos los bichos a las gafas... Pues bueno, no sé, no sé de qué año será esto. Esto debe tener ya 200 años, a lo mejor, yo que sé, o y pico años. Vamos a ver, un árbol aquí súper grande, caído muy viejo. Buah, fijaros cómo estamos de pegajosa, fijaros, fijaros. Madre mía, no me tomasen cosas de estas, eh. Fijaros cómo me he quedado, eh, en un momento, eh. Increíble. Pues nada, voy a ir por el lado fácil, eh. No me voy a meter por el lado para adentro porque sales aquí. Te ataca todo. Bueno, pues vamos a pasar por aquí. Bueno, vamos a dar la vuelta. Ahora me pica la, la ortiga, tío. Ahora me ha dejado el picor. No estamos preparados, eh, de pantaloncito corto de trail. No estamos preparados para la naturaleza que está con su pantalón largo y con ropa larga, como ya, ya me entendéis. Más supervivencia, el pantaloncito corto y tal, para entrenar, sí, pero... Mira, aquí hay un... Está todo caído, ¿eh? Ahí se podría trepar y mirar a ver arriba, con tiempo. Como siempre, con tiempo. Bueno, pues ya está, nos vamos. Nos vamos porque o bien las ortigas, o pillo pegajoso de esos a cientos, a miles mirad qué árbol, eh esto es una, ¿cómo era? un no, un álamo no, ¿cómo se llama esto? no sé cómo se llama por el, por el tipo de, partir un álamo pero es demasiado gordo creo yo para ser un álamo, pero bueno da la impresión un poco la hoja, no sé los que entiendan, ahora esto te hace una sombra que flipas ¿eh? madre mía, qué protección te da esto, eh sombra y lluvia y todo pues venga vamos a seguir caminito caminito para adelante vamos a lo nuestro, al trail ¿Cómo está, eh? se tapa, es que el Monsen siempre tú puedes ver todo despejado siempre está tapado, siempre está tapado acabo de ver pasar un conejo negro, un conejo negro ha pasado de allí para acá cuando iba subiendo digo, un conejo y ahora iba atento a ver si lo veo, no hay nadie pero un conejo, porque llevaba las orejillas y le he visto de refilón y como saltaba conejo será de estos caseros y el tío iba aquí a su anchas bueno, pues esto es una zona que bueno, hay un poquito de ovejas y todo eso y esa casa que normalmente hay coches hoy no hay coches, no sé por qué pero bueno, fijaros que es zona más guapa, eh tenemos el caminito súper arreglado bueno, arreglado relativamente arreglado ¿eh? pero bueno, que son caminos que no son técnicos técnico hay algo arriba en el Turo sí, un poquito más técnico o si fueras agudas, es un poquito más técnico todavía pero bueno, bien, voy a enseñaros un pau de glass de esos que se llama que supone que antaño se usaba para para hacer hielo Creo que era, no sé el proceso era eh, eh, acumular nieve y se iba prensando, es que no lo sé, ¿eh? y al final se hacía hielo. Yo creo que el proceso, porque hielo directamente no puedes fabricar, entonces yo creo que el proceso es acumular un montón de nieve en un hoyo frío a la sombra y al final eso va generando por peso, no sé, se irá compactando o lo irán compactando de alguna manera y se fabricará hielo está aquí arriba vamos a enseñarlo Estoy es una zona agradecida porque por ahí nuevamente en verano te comes todo el sol y aquí llegas a la sombra y se agradece mucho esta zona de sombra ahora da lo mismo hoy no hace calor venga a ver cómo está bueno, está como siempre. Aquí podemos entrar, que no nos hundimos. ¿Vale? Supone que aquí estaba el hielo. Supone que lo echarían por arriba. O por la puerta. No sé por dónde echarían la nieve, que no sé, yo digo. El que sepa que lo explique en un comentario. Y, y aquí habrá como una caseta, esto será posterior, más moderno. No sé, un refugio que tiene esta chimenea. Tiene esta chimenea, el hombre, eh? aquí el que se metiera, mira. Tiene chimenea, eh. Hecha y todo, eh. Que sale por arriba, chimenea. Bueno, para... Bueno, para un... Lo que pensás es que hay poco. Solo hay tapado un poquito, pero bueno. Se metería uno ahí ante una, yo que sé, un tormentón muy fuerte o algo, pues te podrías proteger un poco. Si no, pues a ver, debajo de, de matorrales que haya muchos árboles, al final ya te, te quitan los más gordos si fuera granizo, por ejemplo. Pues venga, ahora vamos a la zona ya despejada. El otro día la ultra Bay, pasé por aquí. Un poquito más para arriba. Pasemos por aquí sí. Ah, llegamos hasta verdulea y giremos a la izquierda para gualba yo tengo que seguir hoy para arriba que lo que pasa es que es todo subidas aquí hay una ruta muy maja que te va a dar a, a Royal Park no es si primero y Junior Park, yo creo que es Royal Park muy maja muy maja, yo a veces cuando tengo que alargar llego aquí abajo no llevo suficientes kilómetros y tengo que sacar a lo mejor 42 y llevo 38 pues me tiro para aquí para abajo es fantástica primero es y si quieres acumular sus positivos vuelves para arriba vuelves a acumular positivos, claro mira, mira qué chulo está pero bueno, no parece que esté peligroso ¿eh? parece que lo gordo se ha pasado hoy parece que lo gordo ya, ya está hecho Pasé el otro día en la ultrabike, veo estas cañas y digo, digo, ¿no será esto llegando a Verdulea? Pues sí. Habíamos entrado por el lado de... Bueno, por el lado de la caseta eléctrica creo que entremos. No entramos por el lado de, de Gualba o de la Valloria, de la Valloria más bien. Hemos entrado por el lado de la caseta eléctrica creo. Cuando paso por aquí, me agacho para pasar así. Digo, hostia, esto me suena. Digo, ¿a qué son? Había niebla y no se veía realmente bien los caminos y no, no veía esa distancia para orientarte y decir estoy en tal sitio, no, pero cuando pasa eso digo, ya sé dónde estoy. Perdulea. Chan, chan chan, Nos acercamos a la riera de Huelva. No sé si llevo pan, porque está comiendo pan, que llevo ahí. Bueno pues hay un pequeño desvío que hay de la acequia pero que al final vuelve porque ahora ya en verdulena cultivan bueno pues vamos a ver cómo está la la riedad de Hualva ahí tendríamos el salto aquel que la llamaban que resulta que no es el Gornegre bueno, es otro, da igual eh, bueno, está bien, está bien fácil de pasar aquí tenemos nuestras ortigas, amigas eh, nuestras ortiguitas pasamos intentando no tocarlas demasiado y ya está ya, he cambiado aquí la, la rama esta que hay aquí en medio bueno, pues bueno, muy poquita agua, ¿eh? muy poquita, muy poquita bueno, es verdad que desvían un poco por la acequia esa se supone que por ahí la, la desvían entonces ha quedado un poquito menos y ya está, ahí tendríamos un pequeño como un pequeño abanico de agua ahí a la derecha y ya está aquí lo, lo que pasa ahora cuando llega el invierno es que todas las piedras están mojadas es el detalle que hay que vigilar, sobre todo si vienes con las pies un poco de barro pues vigilar porque si no pues al final acabas metiendo como los teletubbies, al pie en el charco ¿no? al final te resbalas y bueno, es el problema que hay en invierno, que está todo muy húmedo caído como musgo en Real Guava, santa Fe recto ¿eh? ahí tendríamos el abanico y por aquí es el camino de subir hacia primero Santa Fe y después Turo, ¿vale? y ya está. vamos a proseguirlo no sé si voy a llegar al embalse porque se me va atrasando todo mucho así que lo mismo lo que hago es que me doy la vuelta antes y acabo acabo de sacar los 20 que tampoco me queda tanto, llevo 8 kilómetros, o sea, ya me salen 16 pero bueno lo mismo los acabo sacando ya más cerca del coche que ya aunque se me haga de noche ya no es lo mismo que ir con el frontalito este que como se te apague pues no ves un pijo Aquí están las piedras. Esto ya los que bajamos siempre por aquí, las piedras que se deshacen, le llamamos que es una piedra como una especie de, de arenisca. ¿Veis? ¿Veis? Como arenisca así. Bueno, como se llame. Y, y tiende a, a ser un poquito traicionera. Pero los que bajamos aquí, ya de vez en cuando, ya corros por aquí, ya nos la conocemos y vamos con cuidado, porque es una piedra que a veces. Ahora parece que está bastante deshecha de llover y no hay nada, no hay zona suelta. Pero es una piedra que a veces te da un pequeño resbalón y hay que andar con ojo. Esta zona está muy guapa Fijaros esto para bajada técnica está bastante bien. Sobre todo en moja, mojada, mojada y empieza a ser delicada. El seco se baja razonablemente bien, teniendo en cuenta que hay que levantar el pie a veces, porque hay, veis aquí, aquí algunas piedras... Y bueno, tienes que levantar el pie, el, el, el pie lo suficiente, saber dónde caes. Hay que controlar bastante el apoyo porque si fallas, claro, si tú esto metes el pie y aquí, lo metes aquí, ¿sabes? O te apoyas aquí y se te repaga con el musguillo. Hay que. Hay que andar con ojo. Sobre todo, una cosa que ayuda a que bajes rápido es tener mucha precisión en la pisada. Que tú, como se suele decir, con donde pones el pie en la bala entonces tú por ejemplo para bajar aquí hay que andar con ojo porque hay tanto canto hay tanto canto como esto que claro sí que tiene hueco donde meter los pies pero tú bajas aquí bueno si lo pones aquí ya te puedes meter el repalón de lado, esto ya tiende a resbalar entonces no es que diga ah, bueno en seco iría fabuloso, lo metes aquí y ya está y luego para abajo pero en mojado en mojado la cosa cambia aquí tengo que ir súper despacio porque no aguanto no tengo todavía los pulmones bien para correr las subidas correctamente tengo que ir súper despacio o capaz de andar lo que hay ya ves un poco lo que hay por aquí por aquí estamos ya a punto de encontrar el tubo Bueno, nos damos la vuelta aquí. Aquí la tartera, que continúa por aquí abajo, y aquí está el desvío al sal del diablo. A ver... Aquí lo tenemos Estas piedras Lo marcan Y ahí tenemos el tubo ¿Vale? Ahí tenemos el salto aquel guapo Pues nada, lo dejamos aquí Se va a hacer de noche El frontal es Es, digo, ¿está aquí o no está aquí? Sí, sí, está pues digo, A digo, si se me va a caer La mochila todavía no la controlamos y ya está, llevamos un 9 saltan 18 y luego alargamos un poquito más y ya está ¿Eh? Qué guapo estos son los momentos de la montaña que normalmente no se suelen no se suelen ver tanto porque en momentos que se anochece o que amanece, yo a amanecer pocas veces me voy a ver en la montaña amanecido porque para eso me tengo que, me tengo que levantar a las 4, para llegar aquí una hora de camino o de coche, más subir aquí Imposible ver amanecer, pero anochecer un poco sí. Pues ya está, nos vamos para abajo. Con cuidado, está todo muy mojado. Eh, quiero que no me llueva para no tener que ponerme la mochila, la, la chaqueta y no arañarla, engancharla con algo. Siempre hay que reservar lo que se puede el material, que vale muy caro, muy caro. Y ya está, nos vamos para abajo. Ya grabo cuando acabe, ya digo, alargaré por allí yendo hacia la Valloria, que ahí te salen cuatro, pero solo alargaré dos, ¿vale? Dos kilómetros para hacer 20 y hasta ahí estar mañana medio frescos, medio frescos, no súper frescos, pero bueno, estar medio frescos para mañana entrenar un poco en condiciones en el circuito pro a un nivel normalito, flojito, ¿eh? pero mañana no grabo. Hasta luego. ¡Que ¡Se nos hace la noche! Mira el pequeño. Soy sí, cuánto he dicho, he visto un conejillo. Mira qué bueno es. Qué bueno, hay gente, ¿eh? sí que hay gente. Hola guapo, ¿qué pasa? Sí, este es dócil, mira, es dócil. Hola. ¿Qué pasa? Ven aquí, ven. Guapo. Eh, mira, está comiendo esto Es que estos animales lo bueno que tienen es que como con verdura Pues tienen la hostia de comida en todos lados Eh ¿Qué pasa? Voy a contestar que me están llamando por teléfono Hace un momento Y voy a ya aprovechar que grabo el chiquitín Mira qué cosa más guapa ¿Eh? Yo no como conozco ¿lo sabías? Yo no, y aquí seguro que tampoco Porque si te tienen aquí como Como mascota, seguro que no Qué bonito, eh, qué bonito, qué bonito bueno, como podéis ver no se ve un pijo eh, se ve algo por ahí viene la senda, por ahí más o menos pero bueno, no se ve mucho bueno, pues ya estoy acabando, me quedan dos kilómetros y medio para acabar los 20 y ya aquí lo dejamos, ¿vale? ya está está lloviéndome y voy a intentar a ver que me dé tiempo sin ponerme la chaqueta y sin complicarme eh, de hacer esos dos y medio que me quedan, pero si no, pues haremos 18 y medio si se empieza a llover mucho para no estar con la chaqueta y todo el rollo, ¿vale? Que la llevo aquí detrás. Pues venga, cerramos vídeo. Unos 600 positivos aproximadamente van a salir, que es poquitos porque no hemos llegado arriba, al, arriba a la, a la cacharra, arriba al, al embalse, ¿vale? Y unos 20 kilómetros si acabo lo que me toca, ¿vale? Y ya está, mañana seguimos entregando en plan like, ¿vale? Venga, hasta luego. Deu